Estaremos informando acerca de la manipulación correcta de la garrafa de gas, la manguera, las llaves, entre varios aspectos. Todos estos datos que usted también tiene que tomar en cuenta en su hogar, en su negocio, en el lugar donde usted se encuentra y que tenga una garrafa, por supuesto, para evitar cualquier tipo de situación. Fugas de gas, entre varios aspectos que pueden llegar a registrarse si es que nosotros no tenemos eh, la manipulación correcta, el uso correcto de las mangueras, entre varios. Para ello, quiero presentar en esta ocasión a quien nos está acompañando. Mirko Pardo, quien es el director de Distrito de La Paz de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que nos está acompañando. Buenos días. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? Y también nos acompaña Claudia Pacheco, encargada de GLP. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Lorena? Buenos, Muy buenos días. días. Bienvenidos a ambos, es un gusto que nos estén acompañando, sobre todo para informar a toda la población ¿no? sobre el uso correcto, porque eh, todos. Tenemos gas en nuestros hogares, los que no tenemos o los que no tienen gas domiciliario y todavía se sigue utilizando la garrafa, pues es importante saber cuál es la manipulación correcta, qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer además. Exacto, sí, para el tema de medidas de seguridad, Lorena, tenemos que dar a conocer, bueno, a, a las personas que nos están viendo el día de hoy, que... Tenemos eh, puntos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta cuando, cuando conectamos la garrafa, que es conectar bien, el tap, sacar el tapón prácticamente de una forma adecuada, conectar la válvula de seguridad y obviamente hacer la, la apertura eh, de la válvula, no, de la garrafa, tomando en cuenta de que no exista fuga. Exacto. Eso es importante. ¿Cómo nosotros sabemos eh, al momento de que estamos conectando la garrafa con la manguera de que no existen fugas? Sí. Eh, lo que pasa, Lorena, es que cuando existe una fuga, eh, el gas desprende un olor ¿no? entonces es, es percibible digamos ¿no? entonces por eso se recomienda a las personas que cuando sienten un olor raro al momento de abrir la, la válvula hay eh, fuga ¿no? claro. entonces tienen que reportarlo a nuestra línea gratuita, pero para eso es que nosotros eh, hemos venido aquí al programa a presentarte nuestro eh, invento digamos que en realidad es de un boliviano ha sido hecho por un, un artesano. boliviano un artesano, sí, eh, Claudia no sé si puedes comentarnos un poquito. Claro que sí, eh, prácticamente eh, la Agencia Nacional de Hidrocarburos siempre está apoya, apoyando la innovación, el desarrollo y la creatividad que nosotros tenemos como bolivianos. Y el caso es eh, de Edgar Aguirre, Edgar Aguirre es de, es de Oruro y él hace muchos años que va vendiendo este, esta llave maestra que nosotros la llamamos eh, Lorena. La llave maestra es de triple función. Y prácticamente ella va, va enfocada a ayudarnos a manipular lo que son las garrafas de una forma segura y sin lastimarnos. Porque todos tenemos, eh, al momento de conectar la garrafa, es un sufrimiento porque sí. tenemos que abrir contenedor lo que es la tapa, tenemos que estar agarrando un trapo para conectar lo que es... Eh, Abrirla, que es bastante dura, Y quitar esto, que es bastante complicado. Prácticamente sí, o estar golpeando incluso la válvula, la válvula de seguridad con una Y eso es lo que no piedra. se debe hacer. No, porque lastimamos la, integri la integridad de la garrafa y obviamente eso es lo que ocasiona en un futuro lo que son las fugas, ¿no? Y pasa, ¿no? Que hay personas que empiezan a golpear para que eh, sí. pueda abrirse más fácil o salir eh, más fácil también. Sí, correcto. ¿no? Y justamente eh, esta inversión la ha sido diseñada para este tipo de personas, ¿no? para las eh, personas que están en la cocina, las comideras, las amas de casa, las abuelitas, que alguna vez, obviamente, como, como tú dices, usan la piedra, se lastiman la mano o con el cuchillo quieren sacar el tapón, se cortan. Empiezan entonces, a voltear también la empiezan garrafa. Empiezan a voltear, que eso no se debe hacer. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el cilindro de GLP por medidas de seguridad tiene que estar estático, entonces no lo podemos estar moviendo y demás. ¿Y qué pasa si se mueve bastante la garrafa? ¿Qué, ¿Puede llegar a, a generar algún tipo de accidente que se esté moviendo o golpearla? El tema del golpe sí, porque eh, aumenta lo que es la presión a, interior de la garrafa y obviamente aumenta. Eh, es un combustible claro. ¿no? altamente inflamable entonces hay que tener las normas de seguridad dejarla en un lugar eh, estático como decía uh -huh. Camirco eh, no no recalentarla la garrafa eh, y, y más que todo tener cuidado el momento de, de abrir ¿no? así no lastimamos la perilla y es con eso que queremos eh, presentar acá a todas las personas la llave maestra que nosotros tenemos que les va a facilitar la vida ¿Podemos? puedes fue desarrollada por un boliviano y para los bolivianos. Exacto, sí. que eso es lo más importante, ¿no? Sí, Lorena, queremos invitarte sí, sí, a que tú puedas... Sí, sí, yo quiero. Para que tú puedas manipular y vean lo fácil que es la manipulación. Desde el inicio, el todo primer lo voy paso, a hacer acá. yo. A ver, primer paso. Sí, el primer paso, bueno, hay que retirar el tapón de seguridad. Ya, ¿no? y Entonces, el, eso, con esto. Exacto. Ya. Introducimos ahí. Así. Correcto. Y ahora hacia... Ahora mira, aquí hay algo bien interesante porque tienes dos letras acá, ¿no? Sí, perdón, si me prestas. Ah. vamos a mostrar. Aquí, ¿no? A y C. Entonces quiere decir abrir, abrir y cerrar. Y cerrar. Ah. Entonces, obviamente, tú colocas y eh, abrir es este lado. Hacia ¿no? allá. Al, al lado derecho. Y lo giras. A ver. Entonces, uy. No. Corre. Ah, bueno, ves. la primera tal vez les cueste un poquito, pero <risa> ya con la práctica lo van a lograr. Ay, no, ahí lo estoy cerrando, ¿verdad? No. A ver, te ayudo. A ver. No, sí. yo tengo que poder. A este lado, lo no abres. A ver, yo, yo, yo, yo. Dale. A ver, a ver. A este lado, perdón. Es que quiero... Sí, que a la izquierda. Tiene la gente, exacto, al la sí, lado sí, izquierdo. La gente la está la tiene que cerrando. ver de que es, sí, sí, de sí. Que es fácil Y de que uno lo pueda hacer solo, de que ya no se necesita ayuda, ¿no? Porque Correcto. a veces hay muchas personas que son solas y no siempre van a tener una ayuda. Ahí está, lo logré. Sí. Fácil. Fácil. Listo, Ahora, este es el primer paso. Este es el primer exacto. paso. Muy bien. Ya no, vas, paso, ya no vas a tener que utilizar lo que son los cuchillos, cuchillos ni tus ni tenedores, moneda, ni monedas. A ver, el segundo a este paso, segundo paso es... es hay introdu que conectar, introducimos ¿no? lo que es la válvula de seguridad, que es muy importante que las personas tengan esto, porque nos regula eh, a la presión que sale eh, el gas ya. de la garrafa. Entonces lo, lo, lo vamos asegurando de forma manual hasta que llegue un punto. Siempre recto. Siempre recto, exacto. Siempre recto, lo vamos asegurando. Y una vez que ya lleguemos a asegurar con la mano, eh, usamos lo que es... Aquí, listo, ahí ya está. Exacto. ¿Verdad? Sí. sí antes se usaba trapos, mucha gente agarraba el sí. alicate, o prácticamente con una piedra empezaban a golpear, dañando lo que es la válvula de seguridad y también dañando la garrafa. Mirko, no sé si nos puedes ayudar sí. tú con este paso. Ahora, esta segunda parte te voy a explicar una vez para que tú la hagas. Eh, una vez que, como dice Claudia, ajustamos eh, la válvula hasta que llegue un poco Asumir durito, el digamos, introducimos en eh, la invención el instrumento, la llave maestra, de esta manera, mira. Tiene que Desde seguir ahí. la línea, uh -huh. llegas y lo haces calzar con el triángulo. Ya. Y de ahí lo giras. Y luego vuelves a sacar y vuelves a introducir y nuevamente lo giras. Y ahí nos aseguramos de que está bien colocado, Correcto. ¿no? A ver, si tú puedes hacer un... A ver. Entonces, desde aquí... Así, Exacto. ¿verdad? Ajá. Exacto. Y giras. Ahí. Es muy fácil de manipuleo. Listo. Y otra vez. Otra vez. Se procede de la misma al... forma. En este caso, por ejemplo, bueno, ya está. Ya está. En su punto máximo. está en su punto máximo. Entonces, ahí eso te permite a ti de eh, saber de que está bien conectada la válvula de uh -huh. seguridad aquí viene la manguera y no vas a tener fuga no y el último paso, Claudio creo que sí, el último paso para ya acabar de, de conectar tu tu garrafa que lo hiciste en menos de tres tres segundos sí, tardé poquísimo y así pueden tardar nada, todas las ¿no? personas eh, sí y prácticamente como hablábamos esta es la parte donde todos golpeamos con piedra sí. obviamente que por seguridad Lorena y cabe recalcar de que esto llega con, con la presión desde eh, la planta engarrafadora, pero son por términos de seguridad, mm. porque tiene que estar totalmente presionada y, y, y sellada la garrafa para que no exista ninguna fuga con el manipuleo que se tiene cuando se realiza la comercialización. Por favor, ya te lo inicié un poquito. Empieza a enroscar el perno hasta que se acomode a, a la válvula. Y una vez que esté totalmente acoplada, empezamos la apertura. Ahí, ¿lo estoy haciendo bien? Sí, lo estás haciendo perfecto. Sí, Ahí ya ya está. Ya, ahora bueno, vamos, vamos girando. Como te explicábamos, es abrir y cerrar. Entonces, a este lado, ¿verdad? Exacto. Listo. ¡Ay, es súper fácil! Exacto. Como te, te explicábamos, es prácticamente la llave maestra que ha venido a solucionarnos todos los problemas. Ya estamos Realmente. totalmente acostumbrados de, de sufrir cada vez que llega la garrafa para la conexión. Pero sí, bueno, que a partir de ahora... A partir de ahora queremos eh, llevar este producto para los bolivianos, lo hiciste Muy perfecto? bien, y mira, ¿sabes qué es lo interesante, eh, Lorena? Que como decía Claudia, esto va a facilitar mucho la vida de aquellas personas que, por decir, tal, las comideras, se preocupan por preparar la comida, ver qué van a servir, y encima preocuparse por cambiar la garrafa, imagínate. Y porque esté bien conectado, porque, porque a veces uno conectado. lo hace rápido y... Y puede existir cualquier tipo de riesgo, ¿no? Sí. Y esta llave eh, tiene estos tres pasos, que son estas tres funciones principales para poder conectar bien una garrafa. Sí, prácticamente como te dijimos, está pensada para el manipuleo de las garrafas, para facilitar a todas las personas y lo hagan de una forma segura más que todo lo que es la manipulación. Muy bien. Y ahora cuando ya se termina, entonces eh, lo saco y ya Los está lista para utilizar. Lo sacas y la guardas. Exacto. Ah, súper fácil. Sí. Bien, a ver, entonces ahora lo quitamos y volvemos a hacer todo otra vez. Correcto. <risa> no, mentira. Ahora, lo, ya, lo mismo, igual para cambiar, digamos, una vez que eh, quieras retirar el cilindro, lo mismo, haces los mismos pasos, ¿no? Con eh, esto. Correcto. Aquí, ¿verdad? Al otro lado, pero uh -huh. al lado izquierdo. Exacto. Para que esté libre, uh -huh. saques la válvula de seguridad y luego ya cambies de cilindro de GLP, ¿no? Ahora, la gente que nos está viendo se pregunta y dice... ¿Dónde pueden conseguir esto? ¿Hay algún requisito para que se pueda obtener esta llave? Sí, mira, te comento que la distribución de la llave estamos iniciando nosotros como Agencia Nacional de Hidrocarburos en nuestras oficinas, que es en el edificio Chapec, eh, en la Campus 20 de Octubre. ¿ya? No tiene ningún costo, estamos prácticamente regalando porque queremos eh, que las personas tengan seguridad al momento de cambiar sus, sus garrafas. Y eh, el único requisito, tienen que llevar una fotocopia de su carnet de identidad, ¿no? Además, comentarte que estamos yendo a diferentes mercados, a diferentes ferias, regalando también la llave, ¿no? ¿Desde ahora? Sí, sí, hemos iniciado el día lunes prácticamente, entonces estamos ya toda esta semana en... Eh, regalando las llaves. Y a los mercados que estén yendo y la gente que se aproxime tal vez hasta la agencia para poder adquirir la llave, ¿también se les, se les estará explicando de esta manera cómo se tiene que usar, cuál es el uso correcto, las funciones y demás? Claro que sí, Lorena, les estamos dando una breve capacitación, pero uh -huh. como tú has podido ver, y también acá en la bolsa, en la parte posterior, está... Eh, la forma de uso ¿no? de lo que es eh, nuestra llave maestra, la vamos a llamar así, está la forma de uso donde les explica paso a paso cuáles son eh, que ellos deben seguir para poder manipular la garrafa y conectarla de una forma segura. Perfecto. Una vez más, si podríamos eh, dar eh, la dirección y el teléfono, la línea gratuita también para que la gente se pueda comunicar y los requisitos, una vez más. Correcto. Muy bien. Eh, nosotros estamos entregando estas llaves en el edificio Shapek, en la avenida Campos, esquina 20 de Octubre, eh, y bueno, el teléfono es el 261-4000, y el único requisito que necesitamos es la fotocopia del carnet de identidad para que ellos puedan obtener nuestra llave maestra, ¿no? que es de un boliviano para los bolivianos. Exacto. ¿Y cómo está recibiendo la gente eh, la información y la entrega sí. de esta llave? Eh, bueno, prácticamente ellos están felices sí. ¿no? y lo que, lo que nos están re, retribuyendo la información es que ya no van a sufrir eh, lastimándose las manos, eh, golpeando con, la, con, con piedras, con, con todo lo que ellos podían para poder abrir. Como tú has podido ver, es, un, es fácil el uso y prácticamente te simplifica la vida. En cinco segundos tú ya tienes conectada la garrafa Exacto. y de una forma segura. Exactamente, muchísimas gracias. Es importante que hayamos informado sobre el uso correcto, la manipulación también de la garrafa, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que se debe hacer. Además, ahora que tenemos una facilidad, que es esta llave, que tiene estos tres pasos, para poder facilitarnos también a nosotros el trabajo, la conexión que se tenga que hacer a la garrafa de gas, pero sobre todo la seguridad, no solamente para nosotros, sino también para nuestro entorno. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena. Y los Muchas esperamos gracias. en una próxima oportunidad para saber cómo está yendo esta campaña. Claro que sí. Gracias. gracias.